una porquería! Viste lo peor de ti ¡Y por eso eres una gallina! Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan sabandija Que todos nosotros te odiamos ¡Espero que renazcas como un buen tipo!